Saludos desde Puerto Morelos y desde los últimos días antes de cerrar eh, este gran ciclo de estar conectando con Tara. Eh, y iniciamos el Tara Maratón el noviembre pasado para intensificar el vínculo eh, entre eh, la energía eh, iluminada de Tara que quita los miedos, que da mucha energía, confianza, eh, valor para ponernos a trabajar eh, en las áreas de la vida donde vemos que hay cosas realmente que necesitamos trabajar eh, personal y colectivamente y dirigiendo nuestros esfuerzos especialmente a eh, todo lo que está pasando en, en el mundo y sobre todo en América Latina. Y en muy pocos días llegamos al momento eh, de cerrar eh, esta eh, temporada, este tiempo que hemos compartido muy conscientemente juntos como comunidad latina amplia con TARA. Y eh, hemos tenido participación eh, de creo que todos los países de habla hispana, Um, y eh, como símbolo de lo amplio que ha sido eh, vamos a tener este sábado el 3 de junio eh, vamos a tener a partir de 7 de la mañana hasta 8 en la noche eh, obra mexicana eh, vamos a estar eh, pasando el bastón eh, desde España, Colombia, Chile, Costa Rica Puerto Rico, creo. Necesito. Ustedes van a tener la información aquí debajo de la pantalla. Um, pero vamos a terminar acá en Quintana Roo, en México, uh, con una um, con una gran uh, celebración de mérito, con uh, mucha gratitud uh, para Tara. Y con una gran convocatoria que todos están bienvenidos a participar en línea. Los que están eh, en los alrededores de la península yucateca, bienvenidos. Eh, vamos a estar entre 5 y 8 eh, de la noche el sábado en vías Clarita, acá en Puerto Morelos. Pueden venir o pueden entrar en la Sala Esmeralda de las salas de meditación de Facebook que pueden encontrar a través de la página de Facebook. y nosotros eh, hemos estado dedicando en, en una eh, en una larga lista eh, de dedicatorias de propósitos eh, que vemos eh, muy importantes que se resumen en, en la paz y en, en el mundo pero que tienen muchas formas también específicas dirigidas a formas de violencia de inseguridad eh, que se observa en el mundo y que queremos realmente juntar nuestros esfuerzos y poder dirigir hacia trabajo eh, el trabajo primero interno que nosotros tenemos que hacer para nosotros no ser más fuentes de, de lo mismo y poder aportar al mundo y con este fin invitamos e incluso pedimos que junten sus plegarias sus aspiraciones y de ser posible también sus voces este sábado y te esperamos en Puerto Morelos y en la Sala Esperanza. Gracias.